Hola, buenos días. Eh, como veis, vengo a hablar de, de Joomla. Eh, os puede extrañar un poco, pero espero que al final de la presentación entendáis un poco el, el motivo. Eh, no es eh, vender Joomla. Bueno, casi que empiezo porque lo voy explicando todo a, a lo largo de la presentación. El nombre es eh, Joomla y WordPress, puntos y revueltos. Eh, bueno, lo voy explicando mejor poquito a poco. Eh, esto va a ser un poco el, el resumen de mi charla, eh, un poco de autobombo para deciros quién soy y por qué vengo aquí a hablaros de YUNLA. Eh, como imagino que la mayoría no, no conocéis mucho del proyecto, eh, bueno, ¿alguien conoce eh, algo sobre YUNLA? ¿Ha trabajado con YUNLA? ¿Ha desarrollado con YUNLA? Vaya, una agradable sorpresa. Eh, bueno, aún así, eh, Rafa me pidió que hablara un poco sobre el proyecto a nivel de código. Mm, no soy el más indicado para hacerlo porque no soy desarrollador eh, ni desarrollador a SECA y ni siquiera de YURLA. Eh, sí toco algo de código, evidentemente. Eh, eh, he sido freelance eh, varios años desarrollando web con y al final pues eh, algo de código siempre aprendes y, y en este mundillo la mayoría eh, somos autodidactas. Eh, entonces voy a hablar un poco de eso. Eh, de antemano os pido que me disculpéis cuando patine si digo algo de WordPress que no, que no es así porque de WordPress he tocado bastante poco. He hecho algo pero siempre muy a nivel de, de integrador y, y entonces he ido a alguna cosa para pa intentar eh, ver las diferencias o las similitudes con Joomla, pero es posible que en alguna cosa, bueno, simplemente me lo decís, me, me comentáis cómo es y, y seguimos. Eh, y por último, el objetivo de mi presentación es eh, ver cómo pueden funcionar juntos eh, Joomla y Wordpress. Así que vamos allá. Eh, como decía, ha sido un poco de background profesional de este mundillo, para ver un poco este que os habla quién es. Eh, pues eso, está desarrollando sitios web, fundamentalmente, yo diría, en un 95% con Joomla desde hace varios años. Y actualmente estoy en una empresa, SixUNet eh, que desarrolla una extensión, bueno, unas varias extensiones, específicamente para Joomla. Soy sí. parte del equipo de, de soporte y de, de software. Eh, y después, el background, digamos, de comunidad, que es un aspecto que me interesa bastante y ya empiezo a entrar un poco en el, en el tema de la charla. Eh, comunidad de software libre. He estado bastante implicado con, con la comunidad Yurla. Eh, empecé básicamente con un blog sobre Yurla en español, que hace, empecé también pues sobre 2000, final de 2007-2008, había poca información en español, este mundo, eh, los que llevéis bastante en Wordpress me imagino que sería igual eh, y en algunas cosas seguirá siendo igual, la mayoría está en inglés, cada vez afortunadamente hay más interés y eventos como este pues demuestran que hay mucho interés por estas, por estas tecnologías en, en España, eh, pues cada vez hay más material y material de calidad y desarrolladores y gente que hace cosas buenas eh, españoles y latinoamericanos, o sea, en, en español en, en general. Eh, y en lo que es la comunidad YurLa eh, empecé como moderador de los foros oficiales en español donde eh, continúo. Eh, soy miembro del, del equipo de traducción acreditado. Eh, comunidad YurLa es el, el portal donde, digamos, centralizan las operaciones. Y desde el año pasado soy miembro de uno de los grupos de, de gobierno del proyecto YurLa que ahora voy a explicar un poco porque la, la estructura del proyecto es bastante diferente no solo a Wordpress, sino en general es una especie de bicho raro, y urla en el mundillo este. y Pero bueno, uno de los equipos de gobierno, pues, soy soy miembro del que se centra, digamos, en la comunidad, en, la, en mantener las infraestructuras comunitarias, los foros, el directorio de extensiones, todo lo que va orientado a, a la comunidad. Entonces, pues, vamos a empezar eh, de lo que yo quería hablar. bueno eh, esto no... Eh, algunos datos sobre Yurla para los que no, lo, no, los, cono, no los conozcáis muy bien el proyecto eh, en las transparencias eh, os incluyo debajo el link a prácticamente todas las imágenes en la que no está porque se me ha olvidado ya era tarde cuando había montado el, el pdf eh, hay una infografía bastante reciente con datos sobre el proyecto por si queréis un poco dimensionarlo eh, esto es una, simplemente una captura de, de esa infografía que muestra únicamente pues, las visitas a, a la página oficial, las visitas mensuales, que bueno ha, ido, ha habido un crecimiento sostenido y ahora mismo pues Yula está están los siete millones y medio de, de visitantes, Jusla ORG, eh, únicamente la ORG, sin contar el resto de subsitios, etcétera. Es un volumen bastante, bastante curioso y, en fin, la comunidad es bastante activa. Eh, y hay otra, eh, simplemente un poco a modo de información, por si, por si os queríais eh, documentar un poco sobre sobre Joomla. Tenemos un directorio de extensiones donde actualmente hay una cerca de 10.000. Eh, por ejemplo, en los foros eh, hay más de 500.000 usuarios registrados. En fin, que es una comunidad de, de un tamaño también eh, considerable. Eh, no se llega al volumen de WordPress, porque WordPress es inmensamente enorme, pero aún así es una comunidad grande. Eh, aquí sí me voy a parar un poquito más, eh, porque después va, me va a ayudar a montar un poco el resto de, de la presentación, eh, que es el ciclo de vida de las versiones de Yurla. Eh, para que no lo sepa, Yurla nació como, como un fork de Mambo, eh, que era otro proyecto open source, eh, en fin, fue una, una historia así, un poco de, de película, eh, eh, Mambo se convirtió en abandonware eh, alrededor de 2001, era de una compañera, un software de una compañía, lo publicó como software libre y ya no le servía, no, le podía, no tenía mercado y lo abandonó. Un grupo de desarrolladores lo cogió, siguió desarrollando, el, el software fue teniendo éxito, y en 2005, la compañía decidió que, que iba a, a cambiar un poco los términos de uso y, básicamente, creó una fundación que se iba a quedar, que manejaban ellos, que se iba a quedar con el copyright, con todo. Vaya, que iba a manejar el, el software. Eh, en ese momento, los desarrolladores de, de Mambo, el grupo el grupo principal, eh, decidió... Eh, en fin, no esto, no, esto es software libre, no, no es un software que, que lo vaya a manejar... Eh, una compañía así de repente y lo vaya a cerrar, le van a cambiar la licencia y tal. Y, y entonces, pues, nació Yula eh, No sé muy bien en qué estarían pensando cuando crearon el nombre. Eh, Yula está eh, proviene de una palabra suajili, que significa todos juntos. Es un poco la idea que se quería tener, eh, de lo que quería que significara el, el proyecto, y bueno, Joomla nace en 2005, eh, la versión 1.0 era básicamente eh, Mambo, eh, tan es así que durante mucho tiempo, casi prácticamente hasta que salió Joomla 1.5, eh, todos los plugins de, y todas las extensiones de Mambo las podías instalar prácticamente las dos y las que no podías instalar eh, tanto en Mambo como en Yurla, eh, un pequeño, una pequeña modificación de código y, y para adelante. En, con el nacimiento de la 1.5 sí que empieza a ver ya y realmente eh, empieza el camino de, de Yula Yula 1.5 en el momento en el que apareció tuvo mucho éxito. Eh, yo creo que en aquel momento era eh, de lo mejorcito en el panorama de, lo, de los CMS. Se hizo un gran esfuerzo, había mucho entusiasmo en la comunidad y aunque seguía teniendo mucho, mucha base de código de mambo, pero eh, todavía, eh, pero ya introducía cosas nuevas y en aquel momento novedosas. Pero, como veis, la versión 1.5 eh, apareció en 2008, después de eh, un desarrollo bastante intenso durante 2007, tecnología de 2007, y ha vivido pues tres años, eh, sigue, estando, sigue estando considerada como versión estable, pero hubo tres años en los que prácticamente no hubo nada. Eh, toda la innovación, todas las novedades venían de fuera, de eh, extensiones, de desarrolladores externos, etcétera Entonces, ahí es donde empezó un poco el, el eh, declive, podríamos decir, de, de Yurla. Aparecieron otras tecnologías mucho más que empezaron a tomar mucha más relevancia. Yurla no incorporó algunas de estas tecnologías porque el desarrollo estaba… Eh, eh, se había fijado unos objetivos, ten, queremos tener esto en la siguiente versión. Y mientras no, eso no se terminaba, pues no, no salía. Tres años y pocas novedades. En 2011, por fin, aparece una versión nueva, la 1.6, que realmente eh, podríamos decir que es la más yunla de todas, porque rompe con…, aún queda alguna cosa, pero rompe absolutamente… Eh, con lo que era Mambo, aunque daban cosas en la base de datos llamadas el, el tipo de estructuras que eran de Mambo, es decir, tecnología de 2004, eh, con la 1.6 eh, es una base de código totalmente nueva. Se introduce otra, un, otro concepto muy interesante que es el, el framework Joomla, o eh, el proyecto Joomla, eh, se llama eh, que es un framework. Eh, hay otros proyectos que han optado por empezar a usar, por ejemplo, Symfony como su framework para desarrollar el CMS. Eh, yo ha desarrollado su propio framework, eh, un framework PHP eh, independiente, se pueden desarrollar aplicaciones web eh, directamente con el, con el framework Yul. Eh, y se pasó a un ciclo de desarrollo eh, basado en tiempo en vez de en funcionalidades. Cada seis meses una nueva versión. Eh, con una pequeña... Eh, es parecido al de Ubuntu, con una... Eh, un paso, digamos, eh, dos versiones de ciclo corto que están mantenidas durante seis meses, que son más o menos experimentales, tienen estabilidad, pero su idea es ir incluyendo, eh, adoptando nuevas tecnologías, adoptando nuevas funcionalidades e irlas probando. Y tras dos versiones de ciclo corto, una de ciclo largo, estable, basada en la estabilidad, en proporcionar un tiempo de vida largo para que la gente pueda confiar en ellas para montar sus aplicaciones… Y van conviviendo. En este momento el, el, la versión estable es la 2.5. Eh, si alguno probó Yus eh, con la 1.5 y no volvió a probarlo y no os no digo ya si probasteis la 1.0 y no os gustó, os recomiendo que probéis la 2.5 porque yo que ahora mismo desarrollo o todo lo que hago eh, es prácticamente con la 2.5. Cuando me toca mirar un sitio, eh, un sitio antiguo de la 1.5 digo, madre de Dios, eh, dónde estábamos sabe? Esto ha mejorado bastante y la versión 3.0 que hablaré un poco más después va a incorporar muchas novedades eh, que mejorarán aún más un poco la experiencia de, de usuario eh, sale a finales de este mes eh, con algunas características muy interesantes, un instalador nuevo mucho más sencillo. Eh, si os fijáis, la mayoría de esta versión se ha centrado en muchas cosas en parecerse a WordPress. Eh, no es eh, copiar a WordPress, porque en el mundo del, del código libre eh, la palabra copiar es un poco absurda, es eh, inspirarse en... ...evidentemente no hay código porque es que el código de WordPress y de de Joomla ...son incompatibles, no tendría sentido exportar muchas cosas... ...pero digamos el concepto de WordPress es un concepto muy bueno... ...que funciona muy bien, los datos lo avalan en uso, en implantación... ...en crecimiento, en descargas, en todo... ...y el secreto de WordPress es que es muy fácil de manejar... ...muy amigable con el usuario y la versión 3.0 se ha centrado básicamente en eso... Aparte de, eh, eh, ha integrado en el, en el core eh, Twitter Bootstrap, que es un, un framework eh, de JavaScript y CSS eh, bastante potente, eh, para dotar de una nueva interfaz de usuario eh, más WordPress. Eh, sigue siendo, quiero decir, sigue, eh, le chirriará a alguno, algún WordPressero. Eh, radical eh, el que diga esto, pero sí es más, el, el digamos, la sensación eh, es más WordPress en el sentido de que todo es más intuitivo, todo es más fácil. Eh, hay cosas que no tienes que decir, pero si estás, porque no lo veo? ¿Por qué no puedo con un clic? Eh, eso WordPress es, es una maravilla. Pues, se ha tendido a mejorar mucho la, la usabilidad la experiencia de usuario. Aparte, incorpora otras mejoras. Eh, más orientada a lo mejor a la, a la parte de hacer un guiño más a los programadores, eh, incluye soporte para PostgreSQL y aparte de lo que ya venía de la 2.5, que eh, antiguamente con Yula 1.5 para actualizar pues tienes que, tenías que subir por FTP y machacar prácticamente todo lo antiguo y eh, en fin, era muy poco amigable con el usuario medio. Eh, multidioma de serie, eh, también tiene un driver para SQL Server, ya no, eh, no es exclusivo de MySQL y un sistema de búsqueda avanzada. Eh, esto es lo que os comentaba antes, la estructura de gobierno del proyecto Jula es totalmente distinta de otros proyectos de software libre. Eh, el proyecto Jula es 100% voluntario, no hay ninguna empresa detrás, no hay... Eh, ningún inversor, no hay… Es todo, eh, ya os digo, 100% voluntario. Nadie cobra por, por desarrollar para yurla nadie cobra por eh, mantener las infraestructuras. Eh, no hay, digamos… Eh, bueno, sí, una empresa, no hay, no hay capital detrás. Eh, eh, y la estructura, básicamente pues, un grupo de el Yula Leadership Team, un grupo de gobierno que se subdivide en dos grupos, uno centrado en la parte de las infraestructuras de la comunidad y otro centrado en desarrollar el código y la documentación. Y, además, eh, existe una entidad eh, eh, para dar soporte legal y financiero porque, eh, por ejemplo, el dominio, eh, el servidor, todo eso tiene que estar a nombre de algo, legalmente tiene que estar a nombre de… Eh, eh, de una entidad, pues no, no puede ser del de proyecto Joomla en Ethereum eh, y se creó una asociación sin ánimo de lucro encargada de gestionar todo eso. Eh, entrando ya un poco más en el código, eh, esta es la estructura básica de, de cómo funciona Joomla, eh, es un poco distinta a, a WordPress, en la parte de abajo se, se basa básicamente en tres capas, en la parte de abajo veis que está la, la capa del framework, es la que conviven... Eh, las librerías, eh, el framework la que ya os digo que se ha separado independientemente de las librerías, eh, se refiere fundamentalmente a librerías externas. lo utiliza Mutools y, y jQuery en el código eh, y las integra a través de esas librerías y utiliza alguna alguna otra más. El propio framework Joomla y los plugins, eh, aquí en, en Yurla, eh, las... Eh, ...aunque el concepto es de plugins, de que tú puedes extender la funcionalidad añadiendo eh, pequeñas eh, aplicaciones externas, eh, los plugins están a un nivel más bajo porque eh, me ha resultado muy interesante la charla la, la anterior porque yo no conocía mucho el, el cómo funcionaba internamente WordPress y los plugins en Joomla funcionan con eh, eh, unos disparadores de eventos que están a través de todo el ciclo de ejecución de Joomla. Entonces, el mismo plugin realmente puede ejecutar código en distintos puntos del ciclo de ejecución porque va disparado por eventos. No es un gancho en el que metes el código y todo el código se ejecuta ahí, va por eventos. Los plugins te permiten, digamos, eh, modificar toda la funcionalidad de, de Joomla de principio a fin tanto es así que tú puedes incluso, el primer evento se dispara eh, cuando prácticamente se ha inicializado la operación, la, la, la ejecución, la inicialización del de framework y tú puedes eh, ahí decirle que no cargue las librerías básicas o muchas de las librerías básicas y cargar tú tus propias librerías, con lo cual puedes convertir el CMS en una cosa totalmente distinta. Es un poco absurdo, eh, pero como poderse se, se puede hacer. En el medio está la la capa de, de aplicación, que es, lo, digamos, el CMS en sí, el soporte que da el CMS, y en la parte superior, pues, eh, las extensiones, que esto ya sí sería un poco más el estilo de WordPress, pero con ciertas diferencias. Están módulos, componentes y, y plantillas. Los módulos son pequeños pequeñas aplicaciones que ejecutan, muestran un pequeño trozo de información. Eh, pueden ir en cualquier parte de, de la aplicación web, en cualquier página, los componentes, Joomla eh, eh, intuitivamente funciona alrededor de un solo componente, solo hay un punto de entrada a la, a la aplicación que es un componente. Esto es diferente a WordPress, tú si sí quieres tener, eh, por lo que he entendido, aquí donde si meto la pata eh, me vais a perdonar, eh, el ciclo de ejecución de WordPress es el que es y si tú quieres ejecutar, por ejemplo, o sea, que WordPress se convierta en una tienda online, tú tienes que meter tu plugin en el gancho adecuado y ahí es donde se ejecuta todo, después puedes meter otros plugins en otros ganchos y hacer, en fin, otro tipo de operaciones. Joomla funciona alrededor de un componente, tú tienes un componente, que quieres que Joomla muestre un blog, pues tienes un componente de blog al que tú llamas a través de un menú y ya estás dentro del componente de blog y te muestra toda la funcionalidad del blog que en la misma página quieres tener un calendario, un gestor de calendario, instalas otro componente de calendario y le añades otra llamada a través de un menú y puedes ejecutar, es todo alrededor de, de, de un componente. Y después las plantillas, eh, que esto se entiende un poco mejor eh, eh, con el modelo vista controlador, eh, es un patrón de, de desarrollo software que, que se implementa y se eh, y digamos que está basado muy fuertemente en este, en este modelo, eh, tiene una serie de ventajas. Eh, básicamente, las más interesantes desde el punto de vista de un proyecto de código abierto es que es fácil de extender, el código es más limpio, es más fácil de entender desde, para un desarrollador que venga de fuera y después, al estar basado en... Eh, tú puedes modificar solo eh, para ciertas operaciones, solo la vista, solo el controlador, normalmente solo la vista o el modelo... Eh, facilita la, la colaboración entre múltiples desarrolladores. Voy a tener que correr un poco porque, como yo me temía, me he extendido demasiado en la parte esta que, que me pidió Rafa que si podía explicar un, un poquito esto, ya me he comido casi todo el tiempo. Si queréis más información, he añadido aquí a la transparencia algunos enlaces, el que quiera extender cuando estén las eh, la transparencias online, lo podéis ver. Esta es la típica forma de presentar Joomla eh, y WordPress, eh, una batalla. ¿Cuál es mejor? Todos queremos, nos gusta la sangre, eh, vemos un, un post de esto en el feed o en Twitter y rápidamente hacemos clic y gana WordPress, seguro, o no, Joomla machaca WordPress. Entonces vamos todos y si no nos gusta el, el post, eh, los comentarios echan humo. Eh, esa es un poco, digamos, la forma tradicional de presentar. Eh, Joomla y Wordpress. Eh, eh, yo quiero hablaros de Joomla y Wordpress, no Joomla contra Wordpress. Juntos y revueltos, pero no así. Eh, eh, existe una extensión para Joomla que es Wordpress for, for Joomla. Te integra Wordpress dentro de Joomla. No me preguntéis por qué o, o qué utilidad puede tener, porque estás ejecutando dos plataformas, o sea, eso tiene una carga brutal. Eh, si realmente lo que quieres es un blog, eh, usa WordPress o hay extensiones de blog para Joomla si te sirven o si tus usuarios entienden más Joomla o están acostumbrados a manejar Joomla, pues, monta un Joomla, pero esto, eh, puede haber algún caso muy específico en el que se quiera actualizar la web de la compañía y ya existiera un WordPress y hombres que queremos mantener, pero la, la, la parte del resto del portal la va a mantener, en fin. Puede haber algún motivo para usarlo, este no es como os quiero hablar, yo, más bien os quiero hablar de esto. Esto es un estudio de una aplicación de Guapalizer me parece que es, que tú la instalas en el navegador y va mandando datos a la central de esta gente, y va viendo eh, qué CMS utiliza la página por la que estás navegando. Y ellos elaboran pues una especie de gráfica de, de estudio de mercado, de, de la cuota de mercado de cada uno. Aquí, como veis, pues Wordpress en el mercado de los CMS, eh, Barre, tiene un 55% de, de la cuota de mercado de los CMS... Eh, según esta aplicación, porque luego según donde mires, pues hay, hay disparidad entre las, eh, las estadísticas, más o menos en los tamaños coinciden, pero no exactamente en el porcentaje en concreto. Aquí dice WordPress 55%, YULA 21%, Drupal un 10% y luego el resto pues ya son más minoritarios. Aquí aparece, por ejemplo, en esta gráfica Typo 3 con un 4%, probablemente se haya hecho mucho en Alemania porque Typo 3 tiene mucho uso en, en Alemania. Eh, eh, otra gráfica que, como veis aquí, cambian lo, los porcentajes. En las páginas eh, del top un millón de Alexa, eh, la cuota es esta. WordPress es prácticamente igual, un 54-55%. Joomla tiene menos que el anterior, eh, Drupal un poco más y el resto de, de CMS de, de código abierto. Pero, eh, de nuevo, se repite la tendencia. Estas son eh, tendencias de, de ofertas de trabajo en un portal de trabajo que es indic.com, Como veis, WordPress eh, disparado. Aquí Drupal está por encima de, de Joomla y Joomla. Pero, si empezáis a mirarlo, en vez de que bien WordPress gana de calle y, además, machaca más del doble, si cambiáis un poco la mentalidad, podéis ver, si sumáis Drupal y Joomla, prácticamente eh, es la misma, el mismo volumen de trabajo que Wordpress. Si lo sumáis todos, ahí es el doble casi del volumen de trabajo. Eh, los tres son códigos, eh, son CMS de código abierto. Eh, comparten muchas filosofías muy parecidas. Los tres tienen comunidades abiertas. Yo estuve aquí ayer, eh, en el, la, me he sentido muy bien, sinceramente. Eh, hay muchas cosas, muchos de los temas que se trataron ayer, que en, en, en, en el Joomla Day que celebramos a final de mes en, en Mérida, hay mucha de la temática que es la misma. Eh, entonces, oye, ¿por qué pensar de no este y el otro? Realmente hay campos en los que Wordpress... Eh, no es por encasillarlo, pero es que Wordpress para blogs es, es una maravilla. De hecho, hay más de la mitad de las páginas que están hechas con Wordpress son para sitios que son de blogs o noticias. Es que es, un, es, que es muy bueno para, para desarrollar un blog y por diseño originalmente estaba hecho para desarrollar blogs. Con el tiempo la aplicación está creciendo, puede hacer cosas mucho más complejas, pero si quieres hacer un blog y no hay algún motivo que, te, que por lo que sea eh, te convenga más hacerlo con Joomla o con Drupal, pues... Desde el punto de vista, digamos, del integrador o de la agencia web, puedes usar cualquiera. Te puedes plantear usar cualquiera de las, de las otras dos tecnologías. Después, además, eh, para dar el salto de una a otra, tampoco es que estemos hablando que te tengas que pasar a, a, a eh, pues, ¿qué te digo yo? A, a desarrollar en C almohadillas, ¿no? Todas comparten PHP y MySQL, eh, eh, HTML y CSS son tecnologías web. Eh, tiene importancia tener que saber de SEO eh, o el que sea eh, del mundo SEO eh, puede tener mercado tanto en Joomla como en WordPress como en, en Drupal. Eh, es importante la usabilidad eh, en todo el proyecto web es importante que haya algún experto en usabilidad eh, luego también los expertos en usabilidad de WordPress Pueden aprender muy fácil muy fácilmente a, a desarrollar labor profesional en Yulan. En fin, hay una, un montón de tecnologías y campos comunes que, eh, compartidos que pueden hacer que, que se llegue a. Eh, con, la, con cualquiera de las tecnologías son comunes a las tres. Aquí sí hay una pequeña diferencia, eh, esto es, lo he bajado de una página de, de Drupal. La curva de aprendizaje de los CMS, aquí es donde hay una similitud más grande entre Joomla y WordPress. Joomla y WordPress están diseñados para el usuario medio. Eh, ya os digo que yo no soy desarrollador, eh, algo de código sé, pero, eh, pero yo no soy desarrollador y como probablemente yo, muchos de los que integran páginas web con WordPress, Tampoco conocen mucho de, de, de desarrollo de código. La curva de aprendizaje es bastante suave, bastante sencilla. En Drupal no. En Drupal tienes que ser eh, un desarrollador, tienes que tener un background bastante importante. Eh, evidentemente, esto es exagerado, eh, pero bueno, eh, yo creo que está desarrollado por alguien de, de Drupal, pero sí es una cosa en la que si sí ve un punto de, de los más parecidos entre las tres, digamos, que son las que combinan, como habéis visto antes, el mercado CMS de CMS Código Abierto, eh, si sí es más parecido a Wordpress en esto. Después hay algunas cosas, eh, por si no habíais, no lo conocéis o, o no os no habéis parado a pensarlo, aunque hay un, mucha parte digamos de la demanda de los usuarios en las que las tres eh, eh, tecnologías se solapan, eh, le pueden dar respuestas, hay otras en las que parece que unas tecnologías son mejores que otras. Por ejemplo, en temas de sitios de sitios gubernamentales. Eh, Yula tiene bastante éxito. Eh, un grupo de, de usuarios de, de la comunidad Yula creó este portal, joomla.info. Vieron que había muchos portales de, de gobiernos y de administraciones locales y dijeron, vamos a compilarlos todos en una sola aplicación web con un mapa para que se vea. Eh, si tenéis curiosidad, miradlo, porque además ahora mismo esta captura la hice ayer, 3.164, eh, es bastante curioso, pero aquí es donde últimamente, donde finalmente quería llegar, el uso global de los CMS, en este gráfico veis la parte grande, el 70%, no usa ningún CMS, eh, de, eh, de, digamos, del de World Wide Web, de, de Internet, eh, no usa ningún CMS, el 15% es eh, Wordpress, el 2,7% Joomla, el 1,9% es Drupal, pero hay un 70% de gente que no tiene la suerte de usar un CMS de código abierto, ya sea Wordpress, Drupal o Joomla. Eh, ahí es donde eh, teníamos que centrarnos, las tres comunidades, en, en ese porcentaje grande de gente que probablemente... O tenga todavía una página estática en HTML o tenga una solución privativa que le va a costar una pasta y que no va, no va a ser escalable. En fin, va, va a tener las dificultades que conocemos del, del software privativo. Entre o sea, Esto es uno de los puntos que yo creo fundamentales donde podemos encontrar un nexo, a las tres comunidades. Y el segundo es... Eh, cada vez más la gente está eh, en Facebook, eh, eh, le da sus datos a Facebook, utiliza, quiere tener Google Analytics en su sitio, eh, metemos el script en la página, estamos cediendo nuestros datos a Google. Eh, son corporaciones privadas y, más, y sobre todo en, el, en, el, en lo que se refiere a Facebook, el usuario no tiene poder sobre su propio contenido que genera, sobre su página, sobre lo que está haciendo en Internet. ...tanto WordPress como Drupal como Joomla... ...permiten al usuario el control sobre su contenido... Eh, ...él es dueño de lo que instala, de lo que no instala... ...de quién mira sus datos, quién no mira sus datos... ...evidentemente todos queremos poner Analytics... ...porque en fin es el estándar del mercado... ...todos queremos ponerlo... ...pero siguiendo la filosofía del software libre... Eh, eh, ...debemos darle a los usuarios la oportunidad... ...de ser dueños de su contenido... ...y de, su, de lo que ellos ponen en internet... Facebook te cambia las condiciones de uso y de privacidad de golpe o decide que a, o alguien te denuncia y te bloquea la cuenta y ya no tienes ese contenido o cierra un grupo, todo el contenido que tenía ese grupo vuela. Y básicamente ese era el, el, mi idea de, de cómo Joomla y WordPress eh, pueden y deberían funcionar juntos, junto con Drupal, aunque ya os digo que en el caso de los que nos dedicamos un poco más a esto es más fácil eh, para alguien de Joomla pasarse a WordPress y usar las ambas y viceversa, que no Drupal. Drupal, si no tienes un background técnico muy, muy alto, es más fácil entrar. El que lo tenga, perfecto, lo tiene mucho más fácil para las tres. Y, eh, por último, invitaros a los que queráis, igual que yo he estado aquí estupendamente, me he sentido muy bien acogido por, por la comunidad WordPress Sé que coincide con la, con la Workcamp de Lisboa, con lo cual va a estar difícil, pero bueno, Mérida está desde aquí de Sevilla, camino de Lisboa, eh, viernes y sábado. Si queréis pararos y, y echar un rato, pues eh, estaremos encantados de compartir experiencia con vosotros porque al final las comunidades, que es lo mejor que hay detrás de, de estos proyectos, son muy parecidas y todos compartimos las mismas inquietudes. Gracias. Aplausos.